Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. El día de hoy les traigo un video que solicité una encuesta en Instagram sobre un nuevo producto de retinol que me gusta muchísimo y probé hace mucho tiempo en Estados Unidos y acaba de llegar a España y fui a su lanzamiento. Y no es más que la línea Retinol Boost de Neutrógena. Pero antes, si no me conoces, me presento. Soy Katy Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Para comenzar, si no conoces absolutamente nada de retinol, ni qué es, ni qué tipos hay, ni cómo picarlo, ni para qué tipo de piel, te dejo por aquí linkeado un vídeo donde te doy toda esa información. Y hoy nos vamos a centrar nada más en ver cómo es esta línea, que es la nueva línea de retinol que sacó con neutrógena. Consta de tres productos, un contorno de ojos, un serum y una crema. Los tres vienen con concentraciones diferentes de retinol puro, pero adicionalmente vienen acompañados con el extracto de mirto. Este extracto de mirto lo que hace es potenciar el efecto de retinol sin aumentar el riesgo de irritación que puede haber con el mismo. Es decir, que puedes utilizar menos cantidad de retinol y tener mejores resultados. Y adicionalmente, todas las fórmulas vienen con ácido hialurónico ya incorporado dentro de la fórmula. O sea, no tienes que agregar un ácido hialurónico luego de la aplicación de tu retinol. Y esto hace que tengas menos probabilidad de tener rojeces, irritaciones o resequedad. En cuanto a las concentraciones, el contorno de ojos es la menor concentración y el único que no va a venir con perfume, precisamente porque estamos tratando el área del contorno de ojos y para evitar posible irritación. La cantidad de retinol puro aquí es del 0,02%. Es ideal para cuando tienes tanto ojeras pigmentadas como líneas de expresión. Siguiendo en concentración, tenemos el serum, que su concentración viene del 0,05% de retinol puro. Y por último, la crema, que es la más concentrada de la línea, el 0,1% de retinol puro. Lo que me gustó durante la presentación es que nos hicieran un speech breve de los estudios que hicieron. Y en uno de sus estudios que hicieron a 8 semanas, medían a la primera semana, a la cuarta semana y a las 8 semanas. Se veía una mejoría tanto en la pigmentación en las líneas de expresión, en esa piel apagada y en la textura de la piel en general. Evidentemente, como todos los retinoides, su efecto se va a ver mejor a medida que utilizamos el retinoide por largos periodos de tiempo, pero desde la primera semana ya podemos ir observando mejoría en nuestra piel. La línea está indicada para todo tipo de pieles, incluso pieles con rosácea, pero si nunca has utilizado retinol, recuerda seguir el esquema de dosificación de integración del retinol poco a poco que ese te lo dejé en este vídeo que está por aquí Las únicas pieles que no podemos utilizar este retinol somos las embarazadas y es por una precaución aunque los cosméticos no pasen a torrente sanguíneo los retinoides son derivados de la vitamina A y por precaución por la salud del bebé evitamos este activo durante el embarazo pero luego durante la lactancia ya se podría utilizar tranquilamente En cuanto a mis recomendaciones sobre retinol 1. Si es verano en el país en donde lo estás viendo este vídeo y nunca has comenzado a utilizar retinol o lo utilizaste pero tuviste que pararlo por un buen tiempo, como es el caso de las embarazadas no lo comiences a utilizar durante el verano espera a que pase y ya más entrado otoño comienza a utilizarlo esto es simplemente porque el retinol puede llegar a producir algún tipo de irritación en la piel, en un inicio y esta irritación cuando tengas la incidencia de la radiación solar puede generar una mancha, todo lo contrario a lo que queremos hacer. Segunda recomendación es si estás embarazada, como ya te dije, no lo puedes utilizar hasta después de dar a luz. Tercera, esta línea me gusta porque es un retinol de muy alta calidad a un precio que de verdad está bastante bien. Como les he comentado en otros vídeos, el retinol es uno de los ingredientes más costosos para formular dentro de cosmética. Todo esto, más la tecnología, hace que el producto se encarezca. Por lo tanto, desconfía de aquellos retinoles que cuesten muy, muy poquito porque realmente no tienen la concentración que deberían tener. Y en algunas ocasiones dicen retinol al 1%, pero simplemente son diluciones de ésteres de retinol. En español esto quiere decir que la concentración es muchísimo menor que la de un retinol puro. Por lo tanto, te costará muchísimo más alcanzar los resultados. Cuarta y última recomendación es que te des tiempo. Esto no es como un medicamento me tomo una pastilla y se me quita el dolor de cabeza. Tienes que usarlo de manera continua y ser constante porque en el frasco no va a hacer nada. Actúas cuando te lo colocas en la piel y adicionalmente darle tiempo para que puedas realmente observar estos resultados. Este tiempo de resultados óptimos con el retinol a una buena concentración y un uso constante puede llegar a ser 6 meses. Y una recomendación final como tip es que esta línea se podría utilizar tanto de noche como de día. Pero para mí es mejor utilizarla por las noches y utilizar un antioxidante por las mañanas como una vitamina C o una niacinamida según lo que necesite tu piel. De esta forma complementas la rutina y potencias todos los efectos anti-edad para tu piel. Si te gustó este video, dale like y comparte con las personas que creas que le pueda servir. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.